My bone, my bone. agente noob. SS, me tuve que cambiar el nombre porque le había puesto doctor sexo y no Oye, ya aprendiste este Claro. Y saludos. ¿A quién voy a saludar si ni nadie? que te confirme Un fan que tengas por ahí. Eh. Yo si se escucha el audio, porfa. bueno yo buscándote y tú estás a No. ¡Tu ¡Oh, madre me caí, me caí! Mucho, mucho más tarde No sé ni para qué escogí este juego, como para desestresarme y yo, weón, bueno, estoy atrasadísimo, acá ya no, no clasifico ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza Si sí llego, si sí llego, si sí llego, weón, bueno, si, sí, sí, sí llego, sí ¡Corre, perra, corre! Sí llego, ah, por el otro lado, No, no, el otro no, no, el otro lado Llego, llegué, llegué, llegué, llegué, llegué. Y si, sí, claro. Ah, no, asegurando. No sé, pero tengo el presentimiento que vamos a ganar. Ojalá, ojalá. Ojalá, porque yo quiero ganar. Nunca ganar en esta vez. Oh, pobrecito. Go, go, go, go. go. Corre, corre. Date. Y sí sí es facilita. Esta <risa> <mujer>. <risa> Facilita, po, te quedas. No, facilito, weón, hasta que me da la del zorro de o sea, aquí. Ah, pero facilito donde yo estoy, pero es que no, no te juntes a estos cabrones. Son... Ya, ya va a ser, va a ser, va a ser, Son zorros. <risa> ah, me aplastó la bola. Qué mala palabra elegiste. ¿Tú de puta. No me fui a la mierda. No, que tu puta. Iba un, en el top 20, pero. Top 50 ahora. Ah, no paso, no paso, weón, no mames. No, no, no. Si sí, se pasa, se pasa. Sí. ¿Pasaste? Sí, pasé, creo que el 22 o el 23. ¿Hm? En, el OBS hay un, en el OBS hay una vaina que tú le activas, que hay una pista de audio que no, no se guarda en el stream Vaya. eso no sabía ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! En la vaina esta Sobrevivir nada más En esta siempre me caigo, no mames No. Oh, Me caí. Ya cayeron todos. ¡No! no porque hijo ¿Qué? ¡No! ¡No! <risa> ¿Quién es esa perra? Iba a compartir eso, pero me dio pereza. No. Que tener mucho Vamos, de cabrón, loco. ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? No, mi Cali. A la derecha. Ahora en la del centro. De verdad, eh. Oh oh. Acá, acá, a la derecha. Derecha. Y nuevamente en el centro. Bueno, agarras a, a los para que no corran. Si, sí, estoy agarrando a esos sapos. Ah, ese es putería. No agarre. Ya si sí están atrás mío, están adelante Vamos ¿Vale, va a ver el negro que está aquí ¡Al negro! ¡Halo! ¡Al negro! Eso, no ¡Negro! Oye, oye. ¡No me deje pasar! No. ¡Te equivocaste no. de día! ¡Estamos jueves de racismo! ¡Nadie le sabe! Oye, toma nevo, ¡Sale! ¡Ven! sale. a ver! <risa> No sé, pero aquí voy a... ¡Ah! Oh, ¡Oye! <risa> ¡Baja! No. ¡Me, me, me! ¡Me califico! ¡Me califico! No, no, no, ¡Quítame tus manos encima, desgraciado! Bien, bien, bien, pase, Pasé no. te vamos a bailar, a bailar. No, no me escupo. No No tomar. No la... La galaxia que te escupo. No te te escupo. te y la loco sí, ese cara de no. caballo que ya tiraron ya tiren ese cara de caballo que me cae más uy, uy, uy. va a cagar, traba el puto otro uno perdón uno no no ya, el... no uy, yo. <ríe> no no no no ahí no no puedes ver Te sacrificaste, qué hermoso Bueno, espero que ganen para que el stream finalice feliz ¿Y qué hay que hacer aquí? Otra vez esta vaina, no oh. ¿Cómo es? ¿Qué? ¡Boten al Carcaballo! Carcamello, Carcamello El Queroro, el Queroro, el Queroro ¿De dónde salió ese ¿Qué? término del Queroro, weón? No mames ¡Te mató, te botó, te botó! Falta uno. No no, ¡No! ¡No! ¡No! ¡Usted no me más. eliminan primero, loco! ¿qué? Te van a funar, por. Por funar a alguien que ni siquiera tiene Twitter. <risa> primero, créale un Twitter a la gata y ahí la funen. O un Facebook. O un Instagram. El Instagram es más fácil, creo por ahí necesitas fotos de la gata se llama Cleopatra la gata pero Cleopatra sí que tienes negro. algún problema con el nombre el negra cuca no. el de la cu... el negra el negra, no. el negra, el negra cuca la gata no. una deuda con la sociedad más tarde No! ¡Gané! ¡Qué bueno, gané! Pues sí, ganó el Mickey Mouse, oh, oh, no mames. ¡Yo soy Mickey Mouse! Eh, a los de YouTube suscríbanse, hijos de su chingada madre. Bruh. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuando le dé la gana de editar al editor. this ever but you long on it don't matter.